Saint Patrick's Day Vocabulary el día de San Patricio y vamos a ver el vocabulario relacionado con esta celebración para que juegues con tus estudiantes recuerda que en la parte inferior del video te dejo un enlace en formato de PDF para que imprimas esta lotería y la puedas usar con tus estudiantes en clase o en casa con tu familia y amigos Disfruta este día tan especial Vamos a revisar las palabras más frecuentes de su vocabulario relacionado con la fiesta de San Patricio Empezamos con la parte superior y vamos a leer de izquierda a derecha Recuerden que tenemos la palabra entre líneas oblicuas de color azul Tenemos la transcripción fonética y tenemos también la traducción al español Empezamos con bacon, el tocino. Beer, la cerveza. Boots, las botas. Cabbage, el repollo. Cane, el bastón o la vara. Castle, el castillo. Catholic, católico. Celebrate, celebrar. Celtic Cross, la cruz céltica. Celtic Knot, el nudo céltico. Charming, encantador o encantadora. Chrysanthemum, el crisantemo. Church, la iglesia. Clover, el trébol. Coins, las monedas. Corn Beef, la carne de vaca en conserva crosses las cruces dance bailar dublin dublín elf un duende emerald la esmeralda green emeralds las esmeraldas verdes emerald isle la isla esmeralda ferry el hada. Family, la familia. feast, el banquete o el agasajo. Fiddle, el violín. Flag, la bandera. Flute, la flauta. Folk music, la música folclórica. Food, los alimentos. Fortune, la fortuna o la suerte Four leaves, Clover, el trébol de cuatro hojas Gnome, el gnomo Gold, el oro Gold coins, las monedas de oro Good luck, la buena suerte Green, el color verde Harp, el arpa Harpist, El arpista o la arpista Holiday El día de fiesta o también podríamos hablar de vacacionar Horses El caballo Horseshoes Las herraduras Ireland Irlanda Irish Irlandés Jig Una giga una giga Jolly Alegre o feliz Kiss Un beso Legend La leyenda Leprechaun Un duende Limerick Un poema gracioso Little people Gente pequeña Luck of the Irish La suerte de los irlandeses Lucky, afortunado Magic, mágico March 17, el 17 de marzo Miss Chivas, travieso Music, música Myth, mitos Parade, el desfile Patty la fiesta Patron el patrón o el santo patrón Pinch Un pellizco Pipe La pipa Pot Una olla Pot of gold Una olla de oro Potatoes Las papas Rainbow El arco iris Religions Las religiones Saint El santo seventeenth, el decimoséptimo, shamrock, el trébol, sheep, la oveja, snake, la culebra o la serpiente, soda bread, pan de soda, spring, la primavera, Saint Patrick, San Patricio, stories. Las historias Street Parade El desfile callejero Teapot La tetera Tap hat El sombrero de copa Tradition La tradición Treasure El tesoro Serpents Las serpientes Unique Celebration. Una celebración única. Universal Celebration. Una celebración universal. Walking Stick. El bastón o la vara. Wearing of green. Vistiendo de verde. Wizard. Un mago. I love Ireland. Yo amo Irlanda.